En este vídeo voy a mostrar cómo trabajar de una forma un poco más eficaz con Google Classroom. Entonces, lo primero va a ser ver cómo revisar las tareas de los alumnos de una forma rápida, encontrar todas, y la segunda ver cómo podemos descargar las calificaciones a una hoja de cálculo para luego poder trabajar con ellas, hacer nuestros cálculos, medias o lo que necesitemos. Vamos a ello. Lo primero decir que el navegador recomendado es eh, Google Chrome, ya que Google Classroom pertenece a Google, así que tiene mejor integración con Google Chrome. Se puede usar cualquier explorador y en un principio debería funcionar bien con cualquiera, pero con Google Chrome eh, pues está un poquito más asegurado. Así que si algo nos falla en otro explorador, que sea el que queramos usar, Firefox o Microsoft Edge pues siempre podemos probar en, en, en Google Chrome y ver si eso que nos fallaba, pues ya no falla. Bien, en la pantalla inicial de Google Classroom eh, tenemos el menú de hamburguesa, que también va a aparecer en la tablet y en el móvil, y aquí hay una opción que pone para revisar. En esta opción lo que vamos a encontrar son todas las tareas de todas las materias, todos los cursos que estemos dando clase, podemos aplicar un filtro, elegir, alguna de nuestras clases en particular, pero si queremos corregir todo o empezar de lo más antiguo a lo más nuevo, pues podríamos empezar por aquí abajo, hacia arriba, sería de lo más antiguo a lo más nuevo, o lo que estaba planificado inicialmente a lo último que hemos planificado. En este ejemplo de aquí encontramos que nos queda una tarea por calificar tenemos citas asignadas, que son alumnos que han presentado o que están pendientes de presentar la tarea, más bien, y nueve que ya hemos calificado. Bien, si entrásemos en cualquiera de estas opciones, pues eh, podríamos acceder a las tareas de los alumnos. No lo voy a mostrar porque aparecerían nombres de alumnos, pero sería así de sencillo. Algo recomendable pues sería añadir esta página la podemos añadir a nuestros favoritos, yo lo voy a hacer desde aquí, pues en la barra de marcadores y aquí tendríamos pues todas nuestras tareas, así que cada vez que abramos el explorador si usamos mucho esta opción pues es algo bueno pues acceder de esta forma, si no siempre lo tenemos en dos pasos en el menú de hamburguesa para revisar. De una forma un poquito más rebuscada, también podemos llegar al mismo sitio, tengo aquí un curso de pruebas. Pues bueno, podríamos acceder desde la portada del, de nuestro curso, aquí en la opción en fecha de próxima entrega, que serían tareas próximas a entregar. Si le damos a ver todo, pues aparecería aquí la lista de trabajos para revisar. Eh, tenemos aquí los trabajos que ya hemos corregido y aquí para revisar. Para pasar tareas de un lado a otro, lo podemos hacer de forma manual. Aquí lo marcamos como no revisada y nos va a aparecer en Trabajo para revisar, que sería donde estaría inicialmente. Esto no impide que los alumnos entreguen tareas, no las entreguen, pero si sí se puede avisar, pues que si ya las hemos corregido, que no las vamos a revisar, o aplicar circunstancias especiales, pues si algún alumno está enfermo y va a entregar más tarde, pues siempre podemos ir aquí a Tareas corregidas, y aunque ya la hayamos pasado, pues la, la podríamos corregir. Vale, pues Cuando corrijamos todas nuestras, las entregas de los alumnos, la podemos marcar como revisada y desaparece de nuestra lista. Vamos a ver eh, algo que creo que es interesante y que está un poquillo escondido, y es la descarga de eh, las calificaciones. Para ello tenemos que entrar en cualquier tarea que hayamos entregado. Bueno, en este curso, como es de prueba, solo tengo una, pero daría igual la tarea, Vamos arriba a la derecha al engranaje y en la segunda opción, aunque no se ve entero, es descargar todas las calificaciones en una hoja de cálculo. Nos la va a descargar como un archivo de texto separado por comas o por punto y coma, eh, que es un tipo de archivo CSV. Se puede encontrar información de cómo gestionar estos archivos, pero básicamente es un archivo de texto que podemos abrir luego con un programa de hoja de cálculo. También podemos descargar solo las calificaciones de esta tarea y también podríamos, eh, en vez de descargarlo en nuestro ordenador, seguir trabajando con el explorador. La primera opción que es copiar todas las calificaciones a una hoja de cálculo, pues nos permite seguir trabajando en Google Drive con la hoja de cálculo. Así que cualquiera de las opciones, pues aquí estaría y podríamos hacer cálculos pues con lo que tengamos eh, para trabajar. Espero que estas ideas hayan sido de utilidad y que las podéis aprovechar para vuestros cursos.